Ok, comenzaré este video diciendo... ¡Qué maravilla de primer episodio! Sé que sonará exagerado, pero lancé unas cuantas lágrimas de emoción en los primeros minutos de la serie. Pero en fin, sin más cursilerías, ¡comencemos! Para ubicarnos en el contexto... Toda esta serie será un conflicto de sucesión al trono, y de hecho la escena inicial trata sobre ello. El rey Jaehaerys convocó a un consejo para elegir al heredero del trono, teniendo a dos candidatos, Viserys Targaryen, nieto varón del rey, y Rhaenys Targaryen. Como sabrán, en prácticamente todas estas historias medievales o de temática medieval, quien tiene mayor derecho sobre el trono siempre será el varón, sea cual sea la proximidad o lejanía con el rey que gobierna. Dentro de Westeros hay y no hay reglas al respecto, porque aparentemente la hija mayor debería tener derecho al trono por encima de cualquier otro, salvo sus propios padres y sus hermanos. Pero en el Consejo del Año 101 se decidió que Viserys fuese el heredero, pasando por encima de Rhaenys, quien fue llamada la reina que nunca fue. Por cierto, dentro de los reinos hay una excepción clara, el Principado de Dorne, o Dorn, o como quieran pronunciarlo donde hereda el hijo o hija mayor, sin importar su sexo. Debemos considerar que George R. R. Marty se inspira en eventos históricos reales para sus historias, o los toma como referencia. A lo largo de la humanidad han existido guerras por los mismos motivos, como por ejemplo, la Guerra de los Cien Años y la Guerra de las Rosas, o guerras civiles entre familiares directos, como los hermanos Kublai Khan y Arik Boke, ambos nietos de Genghis Khan, conflicto que acabó con el Gran Imperio Mongol. Algo que realmente me gustó de este primer episodio es que no es Game of Thrones y no pretende serlo. Eso nos garantiza que será una serie que vivirá por sí misma y nosotros, los espectadores, si dejamos de usar como referencia a la otra serie, vamos a disfrutarla muchísimo más. De igual manera, Desembarco del Rey se siente diferente, más viva, más humana, al igual que la estética misma de las otras casas y la fortaleza roja, gracias a la paz que se ha sostenido por 70 años. La abundancia que se ve en los alrededores es notable, la música utilizada es potente y te pone la piel de gallina, sientes que regresas a un buen sitio, pero sientes diferente, pero un diferente en el mejor de los sentidos. Algo a destacar son las actuaciones de Paddy Considine, Matt Smith y Millie Alcock, porque le dan a los personajes mayor profundidad. Se debe resaltar que el libro Fuego y Sangre, de donde sale toda esta historia, no es una novela, sino una crónica, un libro de historia de la dinastía Targaryen, por lo que los diálogos son escasos y las descripciones de los personajes no son muy amplias, así que el trabajo actoral será vital para conectarnos con ellos. El personaje de Corlys Velaryon me gustó porque proyecta la seguridad necesaria. Sé que a muchos no les gustó que el actor fuese negro, pero porque tenemos en nuestras cabezas que los valirios solo pueden ser blancos. Pero me parece que el actor podría ofrecernos una actuación formidable. Tiene un muy buen porte. Pero un personaje que resulta tan enigmático como atrayente es Otto Hightower, la mano del rey y padre de Alicent. Un hombre que sabe moverse en la oscuridad y que aprovecha el momento. El tema central de este episodio es cómo las mujeres no pueden acceder al trono, cosa que se menciona en numerosas ocasiones y precisamente el episodio abre con lo mismo. Bajo esa misma línea de pensamiento, el actual rey Aeris persigue con insistencia el engendrar a un varón, pues solamente tiene a Raenira. Por cierto, si quieres que siga haciendo videos con los demás episodios, comenta dragón y reviente ese botón de like, por favor, eso me ayuda bastante. Una escena que me resultó particularmente conmovedora fue la de Aema, donde le recuerda a su esposo que ha perdido a cinco niños y que el embarazo que cargaba sería el último intento porque ha sido muy doloroso para ella. Y así siente que ha fracasado en su deber para darle un heredero varón. Esto me recuerda a la inscripción romana Laudatio Turiae de un viudo elogiando a su esposa, pues éste le propuso el divorcio ya que no le podía dar hijos. Parte de ella decía Debo admitir que me encendí de tal manera que casi perdí el control de mí mismo Me horrorizó tanto lo que intentabas hacer pero me resultó difícil recuperar la compostura Qué deseo, qué necesidad de tener hijos podría tener yo Que fuera tan grande como para romper la fe por ese motivo Y cambiar la certeza por la incertidumbre Pero, ya no más sobre esto Permaneciste conmigo como mi esposa pues no hubiera podido ceder a ti sin desgracia para mí e infelicidad para los dos. Pero a diferencia de este hombre, Viserys decidió presionar e incluso sacrificar a su esposa por un hijo que murió al poco tiempo de nacer. Pero ese es el precio de sostener una dinastía. Son esclavos de su propio poder y su legado. De alguna forma el rey se le nota dolido por las consecuencias de sus decisiones, entendiendo que ha quedado solo junto a su hija y es allí donde reacciona sabiendo que su hermano Daemon es despreciado por sus consejeros, pero al mismo tiempo rechazan a su hija por ser mujer. De cualquier manera la voluntad del rey hace doblar la rodilla de las casas Hightower, Velaryon, Baratheon y Stark y juran lealtad a su reino y a la heredera Rhaenyra Targaryen. La decisión de Viserys no viene solo por una epifanía en la que se da cuenta que Rhaenyra es digna heredera del trono, sino por el insulto cometido por su hermano contra su esposa e hijo fallecidos, y que, siendo sinceros, no había más alternativa que esa. Tomó la decisión de valorar a su hija cuando se quedó sin opciones, pero esa validación le sirve a ella para ganar confianza y sentir que ganó el amor de su padre. Un elemento agregado en la conversación de Viserys con Rhaenyra fue de mi particular interés y es como el rey narraba lo que vio a Aegon el Conquistador como el fin de la humanidad, afirmando además que solamente un Targaryen podía unir a los reinos para combatir esa amenaza. Cuestión que en primera instancia haría referencia a Daenerys Targaryen, pero todos sabemos quién unió realmente al reino o a los reinos. Jon Snow, el verdadero heredero al trono, y el príncipe que fue prometido a Egon Targaryen. Un detallito que considero significativo es el de aquel que se siente en el trono se corta y nunca debe estar cómodo en él. Es algo pequeñito, pero te da a entender que quienes están haciendo esta serie sienten cariño por la obra de Martin. Desde mi perspectiva lo considero un muy buen episodio para introducirnos a los personajes y la trama que llevará toda esta serie. La expulsión de Daemon generará mayor intriga para saber qué podría suceder más adelante con su reclamo al trono, los movimientos de Otto Hightower utilizando a su hija para ganarse al rey Viserys, Corlys Velaryon proponiendo nuevamente a su esposa como heredera, aunque haya jurado lealtad a Rhaenyra, y la oposición ahora silenciosa sobre una mujer asumiendo el trono en el futuro. Son muchos frentes abiertos que pueden dar pie a una serie potencialmente buena. Solo el paso de los episodios lo dirá. He visto este episodio con la mente abierta, sin ponerme quisquilloso con detalles, porque hay algunos muy buenos y otros no tanto. También me manejé con las expectativas moderadas, sobre todo porque inconscientemente siempre la vamos a comparar con Game of Thrones, pero tal cual como lo dije al comienzo, si eso lo hacemos habitual, no vamos a disfrutar nada. Así como Better Cold Soul funcionó de maravilla por sí misma, esperemos que House of a Dragon tenga la suficiente personalidad para tener vida propia y no depender de la otra serie. Si me da el tiempo intentaré indagar mucho más en todo lo que ofrece esta serie y puede que en el futuro haga más videos analizando con mayor precisión, sin embargo para análisis con atención al detalle casi enfermizos les recomiendo seguir los canales de Maglor, Jack Duran, Freaky Doctor y Evil Smile, gente que sabe muchísimo más que yo de este universo y que vale mucho la pena seguir. Recuerden que si les gustó el video, denle like, comenten lo que les pareció el episodio y compartan el video porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de esta Ludus, tan solo tienen que suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y... Hasta pronto.